Es el sutil 4 doble 7 en el Jetski. Jetski. It's mine. Mares navego viendo al sol, en soledad y edad 20 Creo, oportuno dar el rol, soy consumidor de humo Las olas mares de mis sueños diurnos, mueven la luna de Saturno Espero mi turno en este rumbo absurdo, meto turbo Aguas turbulentas en Barça, y Vela No se ve la hora en que el amanecer no crea el tiempo Parándolo en seco, atando los huecos de eternos silencios Ocultos en cultos modernos, me dejo a merced de lo que me ofrezca el viento De lo que merezca el cuerpo por estos excesos perdona es mi es arena que queme tus pies Si quizás de nuevo miser, será el amanecer se gasté mi piel de la tuya Murmullé en el ayer como tenía tu cintura Tan cerca de mí, tan cerca de mí Tan cerca de mí, ahora tan fuera de aquí Muy cerca de mí, muy cerca de mí Muy cerca de mí, y ahora tan fuera de sí Cielo cálido, testigo del ámbito Tranquilo y oceánico, en mares lunático María mi palpito, desamortacito en ardor máximo Corriente veraniega que niega los hechos, ahora desechos Acuíferos, lúcidos, bípedos, bípedos Buscando alimento en la tumba del recuerdo Y de un foráneo inocente, que se culpa diario Que te haya sido para siempre Sin decir adiós frente a frente Sin un último beso ni en el cachete No fue extenso, es eternamente En el ambiente yo estoy Mil versos, diversos, despliego En penas navego y mi ego Saca los temas a fuego Así despego de estos apegos Le pego pegazo y agarro vuelo No puedes ver la cima desde el suelo No es lo mismo el azulejos que los azulejos Ahora voy navegando por mí Muy lejos de ti Muy cerca de mí Muy cerca de mí Muy cerca de mí Me voy en mi jet ski jet ski Jetski uh, uh, Solas en soledad, con la edad del sol a todas horas Perforan zonas, devoradoras, borra sonar Dejarte ahora de una vez por todas Que una vez te jodan es suficiente Te duele, te sopas y aprendes Ahora medito me y evito caerme Me lleva a la corriente y se apago el jet ski Me lleva la corriente y se apago el jet ski